Hay uno que, no sé de qué países que está en el gourmet, es ese no es de acá, es extranjero, y enseñó cómo hacer una y digo, nunca lo habría imaginado, así chiquita, agarró un chorizo, hacía así, las hacía mm. así, Le reventaba el chorizo en pedazos, así, y ya la... ah. estaban las salbóndigas sí digamos que es un método un poco más caro. Le doy apenas así... No, no hay nada, no, eh. no, no hay nada. Y no soy yo el chef, viste. Le doy... Eh, porque después lo hago en el horno. Ah. No son para ahora. Ah, no son ninguna. No. ¿Y qué van a, más a cenar? Para la noche. La, la no